Thor es conocido por su apetito y fuerza descomunales, así como su rol como protector. Sin embargo, tiene una debilidad importante. Aunque no necesita al resto de dioses para enfrentarse a los Jotnar o incluso a la serpiente de Midgar, es dependiente de sus herramientas, principalmente su martillo. Como se demuestra en el poema Zinsvida, cuando un jotun le roba el martillo, se vuelve dependiente de Loki y Freya pero, además, Asgard depende de su recuperación para mantenerse seguro. La normalidad no se recupera hasta que, vestido de novo, accede a casarse con el gigante y recupera el martillo, aplastando a este y a su hermano. Ante esto, Thor se ríe aliviado.